Una oportunidad para juntar voluntades y robustecer el funcionamiento de la Federación de Mujeres Cubanas son las Asambleas oncenos Congreso. En Bayamo, el escenario fue la Delegación 3 del Bloque 231. Diversidad de edades y presencia de los organismos de la base caracterizó la reunión. Las federadas analizaron la labor en los últimos años, identificaron la necesidad de realizar actividades diferenciadas por edades, priorizar la atención a las jóvenes, lograr que asuman cargos en la delegación, enfrentar la violencia de género, atender familias en desventaja social. Las mujeres, hacedoras de lo imposible, vencieron la lluvia, trasladando a la reunión donde presentaron las proyecciones de trabajo con énfasis en potenciar la inclusión femenina en todos los espacios el vínculo con las casas de la mujer y la familia, elevar la estimulación, mantener la defensa de las conquistas, dinamizar el activismo. El encuentro permitió ratificar y renovar las dirigentes. Asimismo, seleccionaron las precandidatas al Congreso y reconocieron las más destacadas. La joven generación, a través del arte, dijo presente. Según calendario, las asambleas en delegaciones y bloques serán hasta agosto, septiembre y octubre las municipales y noviembre y diciembre las provinciales para llegar al Congreso en marzo del próximo año que ratificará a las cubanas vencedoras del futuro. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.